¿Por qué Alfredo Cornejo decide voy a ir por una mujer de San Rafael y del PRO? ¿En qué momento se decide y por qué? Eh, se fue hablando durante bastante tiempo. Eh, una de las causas es que había que mostrar más amplitud del Frente Cambia Mendoza. Uh -huh. Si vienen en el 2019 ya le habían propuesto a De Marchi ser vicegobernador y él no aceptó. Eh, esa, esa, eso quedó latente en algún momento. Uh -huh. Y a nivel nacional también, en Juntos por el Cambio, se venía hablando de las fórmulas cruzadas entre radicalismo y PRO. ¿Intercedió Bullrich en eso, en decir, che, tienen que ir un poco con fórmula cruzada, que vaya el PRO adentro? Eh, digamos que fue una de las que estuvo hablando con Alfredo sobre el tema. O sea, se lo puede haber pedido eventualmente. Mm. Se lo puede haber pedido, o sea habló como también, Mendoza ha sido... Eh, punta de flecha para muchas cosas uh -huh. Para ficha limpia, para boleta única Y creo que a nivel nacional estaba todo muy, muy confuso de, de, de, de cómo se for, estaba formado juntos por el cambio uh -huh. En la amalgama entre el radicalismo y el pro O sea, había que mostrar que seguían siendo tan aliados como antes Una forma de mostrar o una punta de flecha justamente de mostrar esa unidad Era una fórmula cruzada uh -huh. acá en Mendoza ¿Cómo, ¿Cómo sentís que ha quedado este, en imagen el PRO hoy en Mendoza? Con un de Marchi, por otro lado, en la Unión Mendocina, este, y con probablemente un electorado que lo sigue identificando a él con el PRO. Y después el otro sector que formalmente y legalmente quedó dentro de Cambia Mendoza. Yo creo que el electorado en general de, de Juntos por el Cambio, de Cambia Mendoza, no le gusta la tradición, no le gusta el Saltimbanqui. Eh, y creo que también el PRO tiene una imagen nacional bastante importante de parte de los, de los dirigentes nacionales, tanto bulrich como Larreta, como María Eugenia, como Mauricio Macri, y que eh, mostraron ellos, a, eh, los cuatro, unidad en eh, acompañarme en esta candidatura. Entonces, eh, creo que el electorado, especialmente el del PRO, eh, lo entendió y, y obviamente nos está acompañando. ¿Alguna vez eh, imaginó este rol de precandidata acompañando a un candidato a gobernador? Y en ese caso, viniendo del PRO, ¿imaginó más acompañando a Marchi que a Cornejo, eh, históricamente? Eh, primero, si me lo hubieras dicho no sé, hace un año, mm. eh, esta, esta situación o esta posibilidad de ser precandidata a vicegobernadora... Creo que era imposible o improbable. Eh, acompañar a marchi no, porque nunca nos llevamos bien. Uh -huh. entonces ya, El día uno ya no había No, feliz. nunca. Eh, y, y, y creo que acepté también porque eh, el candidato a gobernador era Cornejo entonces yo me, me sentía segura acompañándolo a él, no sé si hubiese aceptado si el candidato hubiese sido otro uh -huh. ahora, Ebe, y entre otras cosas se dijo también que cuando se propuso esta, o le propusieron esta candidatura, precandidatura era también para acercar las posiciones con el pro nacional ¿cree que esta candidatura suya también tenga o reciba como contracara la candidatura de, de Rodolfo Suárez como vice de Patricia Woolrich? Hay varias, se barajan varias posibilidades. Patricia siempre ha dicho que ella quiere un vice que sea del interior. Y radical, Y radical, eso ya lo ha dicho públicamente. Entre las opciones está Rodolfo Suárez, estuvo Cornejo en su momento. ¿Qué otro más? Además, de, ¿hay algún otro mendocino en esa lista? Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. También se estuvo hablando con Valdés. Nadie con Aidenoff, sí, pero con Loreo también. Bueno, pero de Loredo ya no puede ir, Plan, va no. intendente de la no, ciudad no, de Córdoba. No, no. Y Cornejo tampoco. Y Cornejo uh -huh. tampoco. Claro. Claro. Se empezó a hablar, pero es muy lejano, de Martín Verongara y después de, es el pampeano que, que fue, que fue a, la, a la final. A la final. A la final. A la final a la concilió. La con Silvio, claro. uh -huh. eh, no perdió tan mal para ser un, un candidato de Juntos por el Cambio y además había ganado el Internal Pro. Eh, ¿Cómo se lo ofrecieron? Recién escuché que medio se lo preguntaban fuera del área y empezó a decir, bueno, no fue una oferta concreta, pero pues tiene que haber sido, porque uno no, no queda por decantación como vicegobernador. En algún momento vino Alfredo Cornejo y le dijo, Eve, sos vos, voy con vos. ¿Cuál fue ese momento? ¿Cómo fue? Habían venido ocurriendo varias reuniones entre Cornejo, con Patricia, eh, Cornejo conmigo... Eh, con diferentes referentes de, del PRO, con Schiaboni, que era el, el interventor. ¿Era? Eh, era, era porque ayer se votó la, la Pro, eh, que siguiera la, la intervención del PRO, porque había sido por 30 días. Uh -huh. Bueno, ahora se ha hecho hasta que se hagan elecciones de vuelta uh -huh. y el ¿Y nuevo interventor es Darío Nieto. Darío Nieto, ¿qué es? Ah, tienen la primicia. Sí. Muy bien, sí, no lo teníamos. Darío Nieto, ¿y quién es Darío Nieto? No lo teníamos. Darío Nieto fue secretario de Mauricio Macri sí. y ahora estaba en la campaña con María Eugenia Vidal. Ajá. Con la idea de seguir la misma impronta que se tenía hasta el momento en la intervención, digamos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. hasta normalizar el partido eh, a través de elecciones internas que van a ser recién el año que viene. Uh -huh. Recién el año que viene, y por qué el año que viene. Para pasar todos los procesos electorales que tenemos uh -huh. este año, para no ensuciar los procesos uh -huh. electorales internos con, con los que están ocurriendo, eh, y el llamado se va a hacer eh, en diciembre para marzo, es uh -huh. cuando. En ese sentido, eh, algunos referentes del PRO, que quedaron con eh, demarchi Marchi, hablaban de la posibilidad de um, unir nuevamente las posiciones con Horacio Rodríguez Larreta, sobre todo pospaso, en función del resultado que pudiera llegar a tener Omar de Marchi. ¿Lo ve viable? Habría que preguntarle a Horacio, la verdad es que el, el apoyo de él y, y de, de la gente de él eh, hacia mi candidatura fue contundente después de, de lo que hizo eh, Omar de Marchi, así que no sé si está tan fácil eso. Pero dicen que ya empezaron esas conversaciones, que el, el arretismo ya se empezó a acercar concretamente con llamados y con cercanía. De, de hecho, la, la no frase me consta, concreta fue. La verdad es que no me consta, me consta uh -huh. que sí han estado hablando con otros dirigentes del PRO, que no se han ido del frente, obviamente, uh -huh. y que no pertenecen al Deportivo Rejunte. Al Deportivo, Deportivo Rejunte. Rejunte. Ese sería el, el título de usted para la Unión Mendocina? Eh, puede ser. ¿Pero por qué la Unión Mendocina es un rejunte y cambia Mendoza cuando se fusionó no lo era? Digo, había masistas, había demócratas, estaba el PRO, hay socialistas, porque está la había, UCR... Había ¿Por qué eso no eso? era un rejunte? Porque había un programa de gobierno en común porque sabían perfectamente que el enemigo en ese momento para Massa también era el kirchnerismo uh -huh. eh, y, y tenían un enemigo común que era eso... Y aparte había un programa de gobierno que se ha ido llevando a cabo durante estos siete años, ¿Y con la mayoría lo, lo de los lo partidos, tienen? porque ha sido todo muy improvisado. O sea, Orozco saltó dos horas antes de, de, de decir que o sea, dos horas antes había dicho que pertenecía al Frente Camino Mendoza y que no se iba a ir. Eh, y además tiene gente dentro de, de, de, de, de esa sociedad del kirchnerismo que han estado hasta ayer uh -huh. diciendo que. que eh, eh, Cristina sea presidente. ¿Cómo que? Entonces, ¿quién? Blandini, Blandini. si uno mira el Twitter de Blandini hasta hace un bueno, mes, claro, eh, esas filas. decía eh, eso. A ver, Omar Jiménez es un funcionario del kirchnerismo Ya no claro, el, claro. Pero bueno, renunció. por algo se fueron bueno, también. Sí, bueno, pero hasta ayer. Ahora, recién decían usted que esa, esa alianza que fue Cambia Mendoza tenía un enemigo común. La sensación que da ahora es que. Los, los otros frentes son, la Liga, un anti, amigo, un son amigo, la Liga Anticornejo. ¿Y cómo piensan hacerle frente a eso? Porque, porque la sensación es que a eh, ver, eso, eso toda es... la oposición tiene un mensaje común anticornejista. Sí, pero los que tienen la última palabra son los votantes y creo que no piensan igual que todos ellos. Uh -huh. Yo creo que eh, la imagen de Alfredo Cornejo, de, su, de sus reformas y de su, las cosas que hizo durante su gobierno. Eh, han marcado el, el, el, pre, el presente mendocino y, y creo que la gente eso lo valora y también lo va a valorar el día de las elecciones. O sea, Cornejo puede llegar a ganar por lo que hizo. Ahora, la pregunta acá, o una de las preguntas es ¿qué va a hacer Cornejo para adelante? Si yo le pregunto a usted cuál es el eje que tiene que tener Cambia Mendoza si vuelve a gobernar, mejor dicho, si persiste gobernando sí. esta provincia. ¿Cuál es el eje de acá al 2027 que perseguiría a Ebe Casado, vicegobernadora? Uno. A ver, en el, en el 2015 lo que se hizo es ordenar el Estado en general que venía de ser, de, de, de ser un desastre en todos los ámbitos institucionales y, uh -huh. y un desastre en lo que competía a, a la provincia de salud, infraestructura, eh, seguridad. Eh, yo que vivo en San Rafael, el hospital se Zetacov tenía el 60% de los baños que no funcionaban. Ahora, se da cuenta que le pregunté el futuro y me arrancó por 2015. Bueno, porque hay que saber de dónde uno parte para saber hacia dónde va. Eh, ese, ese cambio de orden permite que uno pueda pensar en futuro. Si uno no ordena la casa, es imposible que uno piense en un futuro. Y, y dentro de los ejes de, de, de, de campaña o, o, o programáticos eh, está el desarrollo de, de, de diferentes cosas que pasan en Mendoza en cuanto a la economía, en cuanto a, a cambios que, que quedaron pendientes durante la gestión de Cornejo en la justicia. Eh, ¿En, en diferentes la justicia, por ejemplo, cómo se podría avanzar? En hacerla más eficiente, hacerla más rápida, y eso es fundamental. Eh, se, se hicieron cambios en el fuero laboral se hicieron en el, en el de familia pero todavía quedan un montón de cambios que se deben hacer para hacer a la justicia mucho más eficiente Eve, su antecesora y también de alguna manera esta gestión que se está yendo eh, lo intentaron a través del ministro Víctor Ibáñez impulsaban una reforma de la constitución ¿va a buscar eso? ¿piensa que por ejemplo un punto de la reforma de la constitución debería ser la reelección del gobernador en la provincia? Yo creo que hemos venido muy bien durante más de 100 años eh, sin tener reelección de, de gobernador. Creo que no es, no es necesario y aparte no es la agenda de la gente. Hoy la gente se está, eh, eh, no sabe cómo llegar a fin de mes. Entonces plantear esas cosas, la verdad que, que, que no, que van en contra de. Pero lo plantearon las dos gestiones que lo antecedieron, las dos gestiones radicales, bueno, digo, lo planteó Cornejo en su momento, o, o Laura Montero, que no, y ahora. Yo creo que no es una prioridad. Yo creo que es una reforma integral de la constitución. Yo creo que no es una prioridad. Ebe, usted le va a tocar, si eh, logran ser gobierno, conducir la legislatura, voy a eh, recuperar parte de lo que dijo Alfredo Cornejo acá. En algún momento le preguntamos, bueno, Eve Casado está vista como una rebelde difícil de atar. ¿Cómo va a ser? Con esta cara de angelito. Con esa... ¿Ah? La señora del mal escribió. Claro, ah, de Paz. Le mandamos un abrazo, si está bien. Bueno, es, esta es otra pregunta también. Eh, ¿es, ¿Es el angelito que dice vestir o, o es la rebelde que, que la ha caracterizado? Pero voy a lo, lo siguiente. Cornejo dijo, sí, la, la tensión esa que es histórica entre el gobernador y sus vices en la historia provincial me va a tocar a mí como desafío. Yo le pregunto esto a Cornejo. ¿Se le obedece o se le discute como líder del proyecto político? Yo siempre eh, que me he relacionado con él, ha sido discutiendo. Uh -huh. Y creo que eso a Cornejo le gusta. O sea, que le discutan con argumentos uh -huh. y que uno lo convenza con esos argumentos. Porque no todo el mundo se le anima a discutirle. Uh -huh. y, y yo, eh, durante mi gestión en, en, en, en diputados, discutí varias veces con él, y, y después he seguido debatiéndose sobre diferentes temas y si uno va con los argumentos sólidos, Cornejo, eh, te, te, tiene, te tiene en cuenta y, y, y, te, y te consulta. Ajá. Esta mañana cuando planteábamos eh, aquí en Hola Mendoza en el canal el ítem el aula y todas las modificaciones que están planteando algunos precandidatos, hay muchos oyentes televidentes que nos decían ¿Por qué no plantear, quizás no estaban en desacuerdo con el ítem pero sí lo planteaban como una cosa más generalizada y en el mundo político, uh -huh. como un gesto por parte de la política, incluso en algún momento usted se hablaba del ítem banca. En la legislatura, en digamos, la legislatura, que no, no pudiera faltar, etc. Como, como vicegobernadora y teniendo esa posibilidad, ¿implementarías una cosa así? Se puede hacer, la verdad es que eh, en general los legisladores no faltan en la legislatura de Mendoza. Uh -huh. Eh, ...en general tienen muy buena asistencia... Ah, como Inclu ...incluso eh, como eh, está también el sistema... Se, ...se conservó todavía el sistema no presencial... Uh -huh. eh, ...cuando hay algún legislador que está enfermo... ...igual participa de la sesión... ...entonces eh, en general no hay ausentismo en, en, en nuestra legislatura. O sea, ¿no, no lo ves necesario implementar una cosa así en la legislatura? En la nuestra eh, se puede implementar tranquilamente... Pero no va a cambiar el, el sentido, el funcionamiento. Porque el funcionamiento, porque en general no hay ausentismo Pero de los es legisladores. Justo, ¿Es justo que yo, empleado de casa de gobierno, no tenga un ítem aula y si lo tenga el maestro? ¿No es eso lo que, como dicen algunos detractores, estigmatiza al docente a través del ítem? A ver, hay que ver el, el, el porcentaje de presentismo que uno quiere corregir, porque uno tiene que basarse en números. Y uno Cuando, tiene que apuntar el presentismo 100. Claro. yo jefe quisiera que todos mis claro. todos los días. Pero acordate que, a ver, el presentismo se paga dentro de, sí, del claro. sueldo, del bono, ¿sí? sí. El ítem aula es un premio que se le da uh -huh. al docente que está enfrente del aula. Sí, o sea, claro. son cosas diferentes, no es lo mismo el presentismo que el ítem en aula. No, claro. ¿Sí? Entonces, presentismo tienen todos los empleados públicos. Uh -huh. ¿Sí? si vos quedés, darle un ítem productividad y estaría buenísimo para todos los empleados, no solamente para eh, eh, los docentes, uh -huh. sino también se puede dar para el sector de salud, para todos los para todos los, docentes, para todos los, eh, los eh, ámbitos. Eh, usted es como el, eh, vista como el ala dura de este sector, el ala dura de, de Cambia Mendoza, por, no, por una cuestión mira, de, si de posiciones buena. políticas, económicas, etcétera. El ala dura de Cambiemos a nivel nacional, de Juntos por el Cambio, ha coqueteado históricamente en estos cuatro años cinco con Javier Milei. ¿Qué ve usted de esa figura que asoma como presidenciable? Eh, y que gusta... en Mendoza, Mendoza tiene muchos adeptos. Arrasaría sí. en Mendoza. Sí, ¿Le gusta, sí. compra, le, le copa a Milei o pone un límite, un dique ahí? A ver, yo creo que... Que admiro de, de Milei es que ha puesto... Eh, ...en el tapete temas de, de los que antes no se hablaba... ¿Por ...y ha acercado a los jóvenes a las ideas liberales... Uh -huh. ...que antes hablar de liberalismo era hablar de neoliberalismo... ...y era mala palabra acá en Argentina... Eh, ...nosotros sabemos que Argentina, su primera constitución... ...fue una, una constitución liberal... ...y que los primeros años de esa constitución liberal... ...hicieron que la Argentina fuera un lugar... De, de donde querían venir de todos los lugares del mundo a uh -huh. vivir y donde se podía hacer la América, sí. Después eso se fue modificando y fuimos hacia un ten, una tendencia populista, se eliminaron es, eh, eh, las ideas liberales y estamos en donde estamos ahora, sí. Pero no, ¿no cree que mi ley tiene en definitiva algunas propuestas populistas también. Digo, entendiendo el populismo como una postura que implica tener la mayor cantidad de adeptos posibles. En este caso, pensando sí. en, en otros votantes, digamos, sí. no los que pueden tener otros sí. frentes. a ver, pueden pasar dos cosas respecto a mi ley. Por, eh, por un lado, eh, eh, son las ideas liberales que él eh, pone en, en, en la mesa. Y por otro lado, también está lo que dice respecto a la antipolítica. Y, y que por ahí el hartazgo de la gente por la misma situación que se está viviendo se siente eh, identificada con esa antipolítica, claro, es como que todo lo que pasa en la Argentina es culpa de todos los políticos, y la verdad es que no es de todos los políticos, es de un grupo de políticos que llevan a cabo medidas populistas que hacen que haya una alta emisión una, un, un desorden macroeconómico una alta inflación y, y, y, y que el sueldo no alcance para llegar a fin de mes Sí, Entonces, eh, está como esa línea media dudosa. Si es por las ideas liberales que él dice y por los títulos que tira, uh -huh. eh, o es porque es la antipolítica y entonces la gente eh, lo toma como como sí. referente. Eh, yo llevarlo más a la comuna. Eh, estaba pensando que usted es la segunda San sanrafaelina que posiblemente llegue a ser vicegobernadora. Eh, y, y que tienen eh, grandes cuadros también, no solo en, en el pródigo, en el radicalismo. ¿Por qué no pueden ganar San Rafael? ¿Por qué esa comuna sigue siendo gobernada desde hace más de 20 años por el justicialismo? Eh, creo que es eh, una culpa compartida. Por un lado porque los hermanos Félix tienen una forma de, de gobernar donde como buen gobierno pero quien manejan el clientelismo al dedillo y, y logran adeptos de diferentes lugares. sí Y por otro lado, ha pasado durante varios años donde el, el mismo, la misma oposición a, a los Félix ha ido siempre desunida. En este caso, vamos a ir todos unidos y quizás en septiembre podamos dar vuelta pero a la elección. Tres candidatos. ¿O tres candidatos? Ahora hay uno solo. Ahora hay uno solo y vamos a trabajar todos juntos. ¿Y el ¿Usted tracciona votos en San Rafael? Espero que sí. ¿Pero ¿No saben? ¿Tienen algún número, alguna encuesta? Pach. algo que, No, en todavía el, no. Eh, pero imagino que la están haciendo, ¿no? Eh, ¿se, han midiendo se han encargado. ¿Se han encargado, te Dice, ver la presidente. Perdón, de no sé si querías preguntar No, digo, algo eso. que la esté midiendo, midiendo concretamente en San Rafael, claro. en donde además usted se va a quedar a vivir. Exactamente. Eh, seguramente hay encuestas encargadas, Uh -huh. eh, ya veremos cuáles serán uh -huh. los, los, los resultados Seguramente ustedes se van a enterar antes claro. que, que nosotros eh, y, y sí, sí, me voy a quedar a vivir en San Rafael, vendré para, la, para las sesiones, vendré para las reuniones de gabinete. Si gana, Eve. Si gano, obviamente. Ah, claro. si, uh -huh. la, si la ciudadanía me elige, <risa> que Usted es muy ya importante. Se siente, ya se siente Si uno no se pone la camiseta, no, no se la cree uno, ¿cómo se hace o para creerse? Vos... Vos... Si la no, campaña no... está en San Rafael, probablemente la tengamos que proyectar ya hacia unos cuatro años más adelante capaz que puede ser usted la candidata. Sí, tiene ganas Vamos, de... paso a paso. Sí, como no, no se entiendo, pero medio, Claro. Está yo capaz que dentro de cuatro años quiero eh, eh, volver a mi consultorio y estar sí. tranquila en mi uh -huh. consultorio. O sea, se hace peronista. Como hice... Algo. No, eso no, no. Bueno. Peronista no, <risa> nunca, no. jamás. Presiona. Y bueno, uno nunca tiene ah, que decir yo... jamás de nada, pero... Epa. Epa, pero, no, no, no le cierra la puerta al peronismo. Yo quería preguntarle algo parecido. Recién dijo, eh, habló del neoliberalismo, ¿no? Y uno piensa, usted es del PRO desde el 2016, según cuentan, ¿no? ¿2006? Sí, sí 2015. 2015 Bueno, desde que nació cambiemos ¿Qué era Eve Casado antes de que existiera el PRO? ¿Cuál era su...? Eh, una médica que trabajaba full time en su consultorio ¿Cuál, ¿Cuáles eran sus sus referencias políticas? ¿A quién votaba en los 90? Porque, ¿Fue menemista Eve Casado? Eh, en los 90 yo era muy chiquita eh, No me acuerdo, no mentira <risa> No, tengo la misma edad que él bien entonces es chiquita compartimos eh, algún aula pero, ¿fue pero menemista? compartimos aulas Pero yo eh, no de... fui menemista no no fui menemista Bien. votaba qué es que yo a mí no me tocó votar por menem no. Bien, y, pero, no pero tampoco 2000, lo hubiera votado. 2000? No, tampoco lo hubiera no, sí votado. En el, do, en, el 2000, en el 2002 No, en lo 2003. voté, voté López Murphy. Ah, y claro, en algún ahí sí estaba como candidato. Y claro. yo era liberal López Y Múmero? en algún momento, claro. como muchos radicales aquí en la provincia, ¿se sintió cautivada por la figura de Néstor Kirchner? No. Jamás. Jamás. Primero porque yo tenía familiares en, que vivían en Santa Cruz y tenía muy malas referencias de él desde hace muchísimo tiempo, o sea, de antes de que fuera presidente, entonces para nada me cautivaba la imagen de, de Kirchner. Y la, la, la última de mi parte, al menos, esto de que usted sea una precandidata a vicegobernadora que no es estrictamente radical, ¿cómo la ha hecho sentir con las, con las compañeras radicales? No, en general he tenido buena aceptación de todas, eh, he recibido mensajes de, de todas eh, y bien uh -huh. espero que bien, que no sea un bien falso, pero bien La, <ríe> la última que me, que me interesa como estrategia eh, ¿la están coacheando? Eh? Como para... Eh, no, este, en este No, han la intentado, en... pero no Me resisto porque <ríe> creo que cuando uno lo coachea pierde la naturalidad y deja de ser uno Ahora, o sea deja que la quisieron, quisieron cauchear. Sí, claro. me lo ofrecieron 20.000 formas. Ah, pero no es una... No es pero una es una forma de suavizarla, ¿o no? ¿Cómo? ¿Para suavizarla? Para suavizarla, ¿no? Es probable, qué sé yo. No sé qué querían hacer conmigo, pero yo no me acepté. ¿Para manejar <risa> Twitter ¿No? o no? Para que tenga una... También intentaron manejarme Twitter, pero me vengo resistiendo olímpicamente. Uh -huh. ¿Y